Hola. Si quieres saber cuál es la profundidad de bits que tiene tu pantalla, es muy fácil, ve a menú de inicio, escribe pantalla avanzada. Entra a información de pantalla avanzada. Selecciona cualquier monitor en el caso de que tengas varios. Ya puedes ver la profundidad de bits que tiene tu monitor. Un like si le gustó. Gracias por la visita.